<Susurra> Estamos enrolando esa noche hablando tú me estabas mirando Cómo olvidar aquella noche donde tú eras mía Siempre salía bien, siempre billetes de cien Siete